De YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. El día de hoy tenemos acá un Motorola G50, la cual nos trajeron por bloqueo de cuenta de Google. Entonces, lo que vamos a enseñarles es a quitarlo de un, una forma rápida y fácil y un método 100% efectivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es utilizar nuestra herramienta de Sanfir más rápido para lanzar el mensajito hacia la pantalla para que nos mande directamente a Google. En este caso, tenemos la versión de Android 10 en el Moto G50, y vamos a comenzar. Primero, gente, lo que les recomiendo es que ustedes se conecten a Wi-Fi o a Wi-Fi, como ustedes lo pueden llamar, para que puedan hacer el proceso. Caso contrario, no tengan conexión a Internet, no vamos a poder, gente. Listo, una vez estando acá, pues lo que vamos a hacer es muy importante. Vamos a conectar nuestro dispositivo. En este caso tenemos la entrada C. Listo, mi gente, ya conecté, pues la Sanfi lo voy a dejar para que ustedes lo puedan descargar desde la descripción del video. Entonces yo lo tengo acá, me ubico en la... Pestaña de Android Tools, bypass FRP y doy auto bypass FRP métodos. En este caso le damos un clic ahí ya con eso pues se va a instalar los drivers y nos va a mandar un mensajito hacia la pantalla. Ojo en todos los dispositivos Motorola no manda el mensaje gente ya que algunos tienen otro procesador. En este caso bueno en driver files me salió ahí vamos a intentarlo nuevamente. A ver si es que nos lanza el mensajito si no tenemos que aplicar otro método gente. Esperamos ahí. Listo, ahí ya lo tenemos, lo damos en ver. Si les da error, solamente reintenten. Listo, y acá pues vamos a dejar de utilizar Sunfit para ubicarnos en el dispositivo. Como tú puedes ver, acá te manda directamente hacia Google Chrome. Acá lo que vamos a hacer, aceptamos y continuamos. Y listo, acá en Google vamos a buscar GSMNEO, la página que nos sirve para hacer FRP. Es una página muy importante, yo siempre les he mencionado y siempre hago mis procesos con esta página. Listo, acá le damos GSMNEO y acá te va a cargar como un menú de dispositivo. Qué vamos a hacer acá gente lo primero que vamos a hacer es ir acá a configuraciones listo acá vamos a ir a la opción de aplicaciones ahora vamos a ir a la opción de o oh, perdón primero vamos a ir a accesibilidad vamos a ir donde dice menú de accesibilidad y lo vamos a activar gente permitir y como tú puedes ver deslizando la parte de arriba indica que nos va a salir lo que es la accesibilidad una vez activada esta opción volvemos hacia atrás, yo por ejemplo si lo voy para arriba me va a salir accesibilidad entonces así tiene que quedar de ti listo, nos ubicamos acá en aplicaciones y notificaciones y acá ver las 41 aplicaciones acá lo damos mostrar de sistema encima listo, y vamos a empezar a buscar las siguientes aplicaciones primero vamos a buscar configuración de Android que está en orden alfabético con C de casa a ver, vamos a buscar por acá acá lo tenemos, configuración de Android bueno, esto lo vamos a dar por estar de tensión. listo volvemos hacia atrás tenemos en muchos dispositivos aparece dos configuración de android gente pero en este caso solamente me apareció ese, ese nada más el otro te pide deshabilitar entonces qué vamos a hacer acá vamos a buscar google play service o servicios de google play como ustedes lo puedan encontrar vamos a buscarlo por acá listo acá lo tenemos servicio de google play y esta aplicación si sí, lo vamos a inhabilitar lo inhabilitamos y listo gente una vez ya estando pues ahí vamos a volver hacia atrás hacia el dispositivo este es un método muy fácil para hacer lo que es cuenta de google le voy a poner modo silencioso, volvemos si ustedes quieren lo dan aquí gente pero no te va a configurar, acá vamos a empezar a configurar ya desde un principio este es un método muy rápido y manual para que ustedes lo puedan hacer sin necesidad gente de utilizar ni gastar ni un solo crédito o un, ni un solo sol esperamos ahí a ver en qué pata nos quedamos, listo, acá le damos en omitir, continuar acá en esta parte gente lo que vamos a hacer es deslizar hacia arriba, dar configuración de Android para que poder habilitar servicios de Google Pay como tú puedes ver ahí me sale, lo doy asistente, configuración tengo que hacerlo rápido hasta que me salga para habilitar nuevamente lo doy configuración listo, lo doy asistente, configuración tienes que hacerlo rápido gente para que tú puedas habilitar Igual no me salió esta, lo voy a seguir intentando Asistente Y acá te va a pedir habilitar Tienes que hacerlo de una forma rápida Como te repetí para que tú puedas Acceder a habilitar Lo que es servicios de Google Play Lo voy a seguir intentando Gente Hasta que me salga A ver Lo intento nuevamente Configuración damos hacia arriba al asistente seleccionamos el asistente y configuración damos asistente configuración y habilitamos si a ustedes no les dejan gente en la parte siguiente lo, solamente acá en esta parte nos ubicamos damos en asistente, configuración y habilitamos, listo una vez habilitado pues ya vamos a volver hacia atrás y acá le vamos a dar en omitir listo y esperamos en este caso ya no nos cogió wifi nada y le damos en aceptar acá omitimos obviamente porque ya es el buque que se realiza para saltar la cuenta acá damos ahora no a ver acá también le damos en ahora no comenzar siguiente, siguiente y listo gente, una vez ya hecho eso pues acá estamos con el Moto G50 vamos a ver el tipo de versión de Android que tenemos para salir de dudas si tenemos versión de Android 11, listo ahí lo tenemos y eso sería todo el proceso para eliminar la cuenta de Google este método recuerden que pueden aplicarlo en cualquier dispositivo Android 11 de la marca Motorola Pero no todo se utiliza Sanfir gente, recuerden eso También pueden acceder mediante método manual sin utilizar la PC Eso fue todo, espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like